Hola gente de YouTube, estamos en el nuevo video del canal Hoy día les voy a hablar sobre Minecraft Minecraft es un perro amarillo Que le gusta el chocolate Ya tuvo ya de varios fans así Por la ayuda de los likes, su apoyo así por, por eso sacó un libro Que se llama El diamantito legendario Juega Minecraft, juega también golf y Tiene varios videos de Minecraft con sus amigos a Raptor Gamer, Trolino, Esparta, El Timba. Tiene su dueño Trolino, su amigo es Timba. A Trolino le gusta el café y está pues, mal y le gusta el chocolate. Y ellos comparten todo en la casa. Pues. Comparten juegos, comparten familia, se como una familia. Así. Todo. Este es todo por hoy. Gracias amigos de YouTube. Hasta la próxima. Chao.